gente, una línea de embarcado de mar cuesta unos cuantos pesos y sobre todo si uno utiliza unos anzuelos de alta gama como unos asame. entonces vamos a hacer así corto un pedacito de nylon 0.40 tomo el plomo paso este nylon por acá y hago así un nudo doble una Dos vueltas, ¿ok? Lo cierro haciendo un 8. Tiro y quedó el plomo con este ojalcito. Tomo el alicate y corto bien al ras estas dos puntitas. Ahora fíjense, a mí me quedó el plomo con este ojal, ¿ok? Yo en vez del plomo, colocarlo en el mosquetón con esmerillón de acá como debería ir, lo voy a colocar acá de esta forma ¿qué va a suceder? yo esto se los voy a hacer con un pedazo de nylon cualquiera para hacerlo rápido supongamos que acá tenemos la brazolada el anzuelo ¿ok? atado en el esmerillón como corresponde, uno de los anzuelos puede ser el de arriba o el de abajo, está atado acá yo lo voy a hacer rápido porque el tiempo acá es tirano entonces les voy a enseñar algo la brazolada generalmente el mar es de 70 centímetros de largo entonces yo voy a hacer así esto está el anzuelo acá que se me enganchó en el fondo ¿okay? entonces yo voy a tirar tiro y a... y está esto con este juego baja y golpea el plomo baja y golpea el plomo sé que tengo enganchado el anzuelo porque tiro y está enganchado el anzuelo que está con carnada si a ustedes les pasa eso, que está enganchado el anzuelo, quiero sacar esto si lo ven bien, está enganchado el anzuelo ahí, que el plomo lo van a sentir, dejen la línea muerta, porque va a venir un pescado, va a comer y va a desenganchar el anzuelo, y ahí ustedes lo sacaron. Pero supongamos que ustedes llegaron al fondo, y el plomo hace tac, y no tiene juego. Está enganchado el plomo, el pez no come el plomo entonces ustedes dejan ahí a tener un pique, si tienen el pique, posiblemente el, pescado, el pez pueda desenganchar la línea. Si ven que tira el pez y esto está así, ustedes van a tirar, ¡tinc! van a cortar el plomo y salieron con todo el anzuelo y con el pez. ¿OK? Así que recuerden siempre a los plomos de mar embarcados, háganle el lacito y perderán únicamente el plomo, y no lo que cuesta una línea de pesca embarcado en el mar con anzuelos sasame que está tocando los 2.500 pesos por el costo de los anzuelos. ¿Ok? Hasta la que viene. Que la disfrute.